Cuando hablamos de inversión inmobiliaria nos referimos a la generación de rentabilidad mediante un activo inmobiliario. Sin duda alguna el arrendamiento de un inmueble sigue siendo una de las formas de inversión que generan mayor flujo constante. El día de hoy vamos a hablar acerca de tres aspectos que debes tener en cuenta a la hora de invertir. la propiedad debe ser un buen activo inmobiliario, es decir, rentable, debido a que las cuotas deben cubrir el costo de mantenimiento y otros que requiera la administración del inmueble generando utilidad. debes hacer un buen contrato. El contrato de arrendamiento es un acuerdo de voluntades en la que se cede un bien a cambio de una renta específica, la cual debe tener determinadas cláusulas en la que se especifiquen los pagos de la renta y el cuidado del inmueble. Por último, una de las tareas más importantes del inversionista inmobiliario es encontrar un buen inquilino que pague las rentas sin contratiempos y cuide el inmueble. Espero que esta información sea útil para tu próxima inversión, ANCOSUR vive diferente.